¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de algunos de los errores típicos que cometen los estudiantes, cuya lengua materna es el portugués. Hoy vamos a hablar con Rubén, un profe de español, que actualmente vive en Brasil, y enseña español a los brasileños, y que conoce de primera mano, conoce de primera mano estos errores, y me va a contar algunos de estos errores. Bien, antes de empezar con el podcast, quiero recordarte que en la Academia de Español Online, te puedes descargar el PDF, tanto de este podcast, como de todos los podcasts que he grabado hasta el momento, con vocabulario, actividades para practicar español. No solo eso, sino que además también puedes enviarme tus preguntas para el podcast, y también tienes un montón de cursos y actividades para practicar y mejorar tu español. Pero bueno, yo no te doy más la lata, y empezamos con el podcast de hoy. ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? No, no quería decir... ¡Empezamos con el podcast de hoy! ¡Adelante! ¡Adelante! <risa> Como os he dicho, estoy aquí con, con Rubén. ¡Hola Rubén! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, de verdad que estoy muy ansioso por todo lo que vamos a conversar aquí. Me alegro, me alegro mucho, tío. Tenía, tenía muchas ganas de, de hablar contigo ya en, en persona y de grabar un, un podcast, los dos, para mi canal. Eh, bueno, ¿Sí? Rubén, yo, yo te conozco, te sigo mucho por Instagram también, pero a lo mejor hay alguna persona, algún estudiante de español, que, que no te conoce. ¿Nos podrías okay. decir, por favor, quién eres y a qué te dedicas? Claro, claro. Yo me llamo Rubén Díaz. Eh, Rubén Díaz Naranjo. En Chile tenemos los dos apellidos. Yo sé que hay países que no. En Chile tenemos los dos apellidos. A Rubén Díaz Naranjo. Y yo soy chileno, como decía, y me vine a Brasil la primera vez en 2011. Eh, y en 2012 tuve mi primera experiencia eh, pues enseñando un poco de español a los brasileños lo que fue un desafío porque era, había muchas diferencias y a lo largo de los años yo vi que habían ciertas eh, dificultades que yo pude reconocer y pues quise como enfocarme en eso de enseñarle español a brasileños y hoy, pues Ajá. como tú decías, tengo un, una página en Instagram con, la verdad es que con mucha interacción y, y eso es lo que me dedico prácticamente el 100% de, del día, a enseñar español a brasileños. ¡Qué bien! Me alegro, me gusta, me gusta escuchar eso. Porque a, además, eh, Rubén, hoy vamos a hablar de algunos errores típicos que cometen estudiantes cuya lengua materna es el, es el portugués, ¿verdad? Sí, y, y que son muy característicos. Yo siempre digo que es fácil reconocer cuando un brasileño está hablando el español por estos tipos de errores. Así que yo, sí, pues, si la persona que está viendo esto eh, de verdad se, se esmera y corrige estos errores, será mucho más difícil reconocer que es que, que, que, que un brasileño hablando el famoso portuñol. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Rubén, pues vamos a empezar, a, vamos a empezar un poco con, con, el, con el podcast. Y antes me has contado el, el principal, el más común, el que todo el mundo conoce, eh, el error más común de las personas eh, cuya lengua materna es el, es el portugués. ¿Cuál es este error, el, el que todos cometen, el típico? El típico, el típico, y casi como el de iniciantes, yo diría que es el, la conjugación del verbo gustar, ¿sí? Cuando, cuando yo sí. digo conjugación del verbo gustar, claro que te se encajan otros verbos como doler, por ejemplo, encantar, cargar, cierto. Pero me voy a encajar en el, me voy a, a enfocar en el gustar que es el más común. Y la verdad es claro. que es hay algunos errores que, que por lo menos a mí cuando soy nativo me da como hasta una cosa en, en, en el estómago de que ay no no no no no no no pero a, a corregirlo. Y, yo, yo este, gusto de verdad. Yo gusto. El, el, yo exactamente. gusto de yo no sé Ay, qué decirlo con el pronombre sujeto yo o usarlo con la preposición de... Porque la verdad es que las dos cosas están bastante, bastante inc eh, incómodas, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, hay que entender que el verbo gustar, como los otros verbos que aquí citaba, tienen esta conjugación especial, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener que usar pronombres de complemento y no un pronombre sujeto. Yo no digo yo gusto o tú gustas. Hay que empezar a usar los pronombres de complemento y entender de una vez por todas que no vamos a utilizar la preposición de con el verbo gustar. Entonces, yo no digo yo gusto de hecho. Chocolate, o no sé, yo gusto de viajar, no, es más claro. fácil de lo que parece, la verdad. Es verdad, yo, te, yo tenía un alumno, eh, uno de mis primeros alumnos, hace ya dos, tres años, no, hacía tres años, casi cuatro, uh -huh. se llama Marcio, creo que era de Sao Paulo, y muchas veces okay. me, cuando hablaba rápido, cuando hablaba rápido, sobre todo, él decía yo gusto de. Y a sí, mí me dolía, sí. me dolía mucho. Y digo, no, por favor, cualquier cosa menos esa. Cualquier cosa. Sabes? Porque además... Eh, dime, dime, ¿Sí? perdona. No, tú sabes que esto es común, incluso en gente que ya domina el español, pero uh -huh. como es una costumbre y como es lo natural, pues es como que se les escapa, ¿me entiendes? Eh, efectivamente, efectivamente. Cuando De hecho, a hablar rápido, se van bien, pero con estos pequeños detalles, pues... Uh. Efectivamente. De hecho, él, este estudiante, hablaba bastante, muy bien. Hablaba muy bien español, pero a veces, cuando empezaba a hablar rápido, sobre todo cuando hablaba rápido, cuando me contaba alguna historia, y empezaba a hablar uh -huh, rápido, uh -huh. soltaba ese gusto de... y yo decía... ¡Ay! Sí, sí. Y yo la no, no le decía que, nada. Y se nota, ¿no? Se nota mucho. Se nota, sí, porque claro... Un... Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a escuchar yo gusto de. Yo entiendo que... En portugués se construye así, supongo que será yo, yo gusto de algo, ¿no? Exacto, esa pero es la construcción español... correcta en el portugués. Tú usas el pronombre claro. sujeto, por ejemplo, eu, que sería el yo, o eh, nos, que sería nosotros, y tú vas conjugando el verbo. Es algo muy parecido, pero aquí ya nos vamos a meter en claro. un territorio muy gramaticalmente complejo, que es claro. la construcción del verbo gustar con algo, pero la construcción del verbo gustar con alguien, que cambia mucho, ¿no? Por ejemplo... Eh, yo te gusto. Ese yo te gusto ya se parece un poco más a lo que sucede en el portugués. Que es conjugar el verbo gustar claro. con el sujeto, pero solamente con alguien. Entonces la verdad que es un verbo que, eh, pues, es un, es un verbo muy, yo voy a decir eh, desafiador, como en portugués, pero es un verbo muy desafiante, que trae muchos desafíos consigo, consigo eh, en sí, claro. y que, pues, eh, hay que prestarle mucha atención, porque si no, como decíamos, se nota, puedes hablar bien, pero con este... Con ese con ese error se nota mucho efectivamente y rubén otro error que también otro error que cometan las personas que hablan portugués como lengua materna ¿Cuál puede ser, como te decía, eh, hay algunos, hay, hay varios a ver, eh, errores, pero que son muy mínimos y muy rápidos de corregir. Pero yo quise traer los que son como por favor, cámbienlos. <ríe> como, sí, eh, sí, sí, sí. Es, es como urgentes, sí, es como casi urgente. De hecho, tal vez puede ser casi el subtítulo del podcast, así como esto es urgente. Esto es, esto es un aviso urgente <ríe> y que es la construcción. Y esto también sirve para la gente que pues, aprende el español desde el inglés que es la construcción de un artículo indefinido como un o una y una palabrita que la verdad es que puede generar mucha confusión porque es la palabra otro u otra, o claro. sea esa construcción claro. un otro o una otra. Yo no sé claro. qué tan común esto sea en inglés, pero en el portugués pues es lo normal. Por ejemplo, voy a hablar un poquito mi portugués aún no es como debería ser, no está como debería uh -huh. estar pero voy a intentar aquí un poco para la gente que escucha, ya, me, ya le pido disculpas por el portugués, pero dicen por ejemplo, um, yo tengo una otra pregunta, esto en español, es decir, tengo una otra pregunta, la verdad es que ya, ay, no, no, no, no, no, no que hay algo que sí, sí, en el sí. listo, ¿no? Entonces. Eh, ya les, ¿qué, ¿Qué es lo que yo digo? Primero que la explicación lógica es que es el artículo indefinido. Cuando yo digo otra pregunta, tengo otra canción, tengo yo sé lo que tengo, entonces como que no combina yo usar un artículo indefinido con un concepto definido. Uh -huh. Entonces tal vez esa una la aplicación lógica, ¿no? Entonces yo no digo, tengo una otra canción que quiero mostrarte o hay una otra claro. cosa que te quiero preguntar, ¿no? Esto es muy común. Claro. Y, y no sé, me, me imagino que tú has visto esto en, en errores con algunos, con algunos otros alumnos. <risa> Mira, casi, casi, casi lo cometo. Con, sí, eh, sí, claro, sobre todo con los alumnos que hablan, hablan inglés, porque creo que suyo... yo hablo inglés, ¿vale? Y yo creo que lo que hacen es el, el another, dicen, el un, bueno, exacto. another, pues tengo an y other, pues un, otro, un ya other. está. Exacto. Pero claro, en español no, en español o usas un o una, da igual, eh, o usas un, o usas otro. exacto O uno exacto. u otro pero nunca los dos oh, no, juntos ¿por qué? pues verdad. porque tienen la misma función ¿sabes? Exacto. entonces no puedes poner un otro a, a mí me duele mucho cuando escucho eso sí. no, pero no en ti... claro, claro, claro para nosotros no pero claro para ellos es algo natural en su cabeza cuando están construyendo el español uh -huh. suena sí. completamente natural y me, sí. me pare... yo lo entiendo perfectamente ahora y esa es la gran tentación, de que tú sabes que el uh -huh. portugués y el español derivan de la misma fuente, entonces se parecen mucho, ¿no? y creo claro, que claro, claro. eso puede ser un punto a favor, pero yo en realidad lo veo más como un punto en contra, porque piensas, bueno, ya que se parece tanto, estas construcciones similares deben seguir siendo similares en el español, ¿no? Y la verdad claro. es que no, la verdad es que no, eh, claro. pero en sí, eh, que, que, creo que es uno de los, de los que eh, si los corrige ya pues ya queda mucho mejor tu español. Pero hay un tercero claro. que yo creo que te va, te va a generar más shock. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Se entiende eso en España cuando se dice, ah, te, esto te dio un shock? ¿Cómo? ¿Te va a dejar en shock? Sí, claro, por supuesto. Sí, ah, ok. Sí, pues, sí, sí. Bien, bien. En, en Chile uh -huh. también decimos, ah, me dio un shock, me dejaron en shock. En, en fin, ahí tú le colocas el verbo que tú quieras. Sí, se, se entiende. Yo... Sí. No lo decimos, pero te entiendo... O sea, ¿me dieron un shock? No. Pero yo te entiendo perfectamente. O sea, que pero en, en España decimos... bien, ¿no? Sí, sí. Pero en España decimos, te va a dejar en shock, dejar a alguien en shock, sería ah, la expresión. Pues, oh, pero te, claro, te he entendido se entiende, perfectamente. Se entiende. Se entiende eh, perfectamente. Pero este, bueno, este te va a dejar en shock, que es... Eh, <ríe> mira, te voy a dar... Primero lo voy a decir en, en, en, en portugués, y después te lo traigo al español, para que veas... El, Cómo Venga. es sutil esta, este, este error, porque uh -huh. suena correcto en portugués, pero está muy incorrecto en el español. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una situación donde le pregunto a, no sé, a ver, eh, eh, eh, Carlitos, le voy a preguntar a Carlitos si compró el pan para, nuestra, para nuestro desayuno, y en portugués uh -huh. tú le dices, sí, eh, y John, usted o ya compró pan, y Juan me puede responder en portugués, comprei, Carlitos, es Carlitos. Carlitos, claro, responde solo con el verbo. O sea, por ejemplo, Carlitos, ¿tú compraste el pan? Compré. Eh, Trajiste tus cuadernos? Traje. Oh, eh, es verdad, es ver. verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Es ver, verdad, por... es verdad. O, o por ejemplo, eh, le avisaste al jefe que tendremos que salir más temprano? Avisé. Esto no sé, suena, suena muy un ¿no? O sea, mal, ¿no? En, en, portu en portugués es algo normal contestar así a una sí, pregunta, con sí. un verbo. Se puede responder con un verbo, es muy común, es como el cotidiano. Por ejemplo, lo digo de nuevo ah. en portugués. Seja visualiz que a gente va a cedo. ¿Les avisaste que vamos a salir más temprano? Avisei, avisé. Es como eh, en el portugués. pues, fuerte! Está bien, ¿no? o sea, tú lo usas en el día a día, pero en el español no. En el español tenemos como esta uh -huh. estructura más ordenadita, ¿no? Donde vamos a decir sí, no, tal vez, y ahí nosotros nos vamos a complementar, pero no, nos podemos responder solo con el verbo como el portugués, que es muy común claro. en, en, el, en el portugués. Ese es el tercero. Te tengo dos más, pero hasta aquí yo creo que si la persona ya, ya corrige esto, ya va mucho mejor. Sí, efectivamente. Es verdad. Eh, ¿Y cuál es el siguiente, el siguiente error que me ibas a decir? Es, me has dicho sí, tres. Es, sí, ese sí, es ese tres. El cuarto está casi... Eh, casi lado a lado con ese del responder del verbo, que es colocar la afirmación o la negación en el lugar equivocado. Por ejemplo, en portugués, si yo te pregunto así, um, vas a ir con comprar… yo creo que tengo mucha hambre, por eso estoy usando tanto ejemplo de pan, pero… <ríe> y mira que almorzé hace hambre, una eh? hora, hace una hora, <ríe> almorzé hace una hora y ya tengo hambre. Eh, Compraste el pan y en portugués, ¿sabes cómo es común una respuesta? Compré y sin, compré sí. Uh, o por ejemplo, no. eh, sí. Yeah, y ahí ustedes ya conversaron, conversamos sin, conversamos sí. Eh, no, no, no, no, no, no. Esto en español ni siquiera es como, bueno, tal vez así, no, no, no hacemos esa construcción. Eh, el claro. sí, pues viene antes y ya. Conversaste sí, conversamos, pero no claro. conversamos claro, efectivamente. sí. Y cuando tú piensas que te, ese error termina por ahí, no, no, no, no, no, en Brasil se lleva a otro patamar y es que lo hacen dos veces, responden así, sí, trouxe sí, o sea sí, traje sí, trajiste el pan, sí, traje sí, lo pueden Qué creer. fuerte, eh, ¿Lo qué fuerte, creer. qué fuerte. Entonces, claro, ahora, como yo te digo, como son tan similares el español y el portugués uh -huh. entre sí se cree, se tiene esta idea de que, bueno, es solo una estructura de respuesta, no debe ser tan diferente. ¿Y qué hacen entonces? Traen esa misma estructura al español, que la verdad es que suena muy mal. ¡Claro! Efectivamente, sí. O sea, eso de contestar con la afirmación o la negación, sino al final, no suena bien en español. O sea... ¡No! Suena... suena... Hombre, suena... Mal. Sí. suena mal. ¡Hombre! A ver, obviamente te entendemos. Te vamos a entender. Aquí en España, vamos a entender eso. Es lo que yo pero, siempre digo. O sea, en el contexto, claro, se entiende. Claro, y por educación no te vamos claro, a decir, oye, pero qué estructura más fea, ¿no? No, no vamos a hacer eso. Claro. Pero, pero que por dentro, está mal. Es verdad, es verdad. Llevas razón. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, bueno Rubén, vamos a, ir, sí. vamos a ir terminando ya este podcast, pero antes de terminar, quiero recordar dos cositas. Una es que, en un par de días, vamos a hacer un directo en, en tu canal de Instagram, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Efectivamente, claro. vamos, a hacer un, vamos a hacer un directo en el canal de Instagram de, de, de Rubén, que por cierto, lo voy a dejar en la descripción, voy a dejarlo para que la gente te siga, y puedan asistir a este, a este directo en tu canal. Y bueno Rubén, antes ya de terminar, aparte de tu canal de Instagram, que lo voy a dejar en la descripción, eh, ¿dónde más te pueden encontrar los estudiantes de español que quieran, que quieran saber un poco de ti? Bueno, la verdad, eh, eh, cuando tú me hiciste la invitación a, a participar de este, de este proyecto, de este episodio, yo vi que estoy como muy aislado, solo estoy en Instagram, pero eh, sí, tengo un podcast también en Spotify, uh -huh. eh, que lo quiero retomar, y algo que yo retomé esta semana, que es donde también quiero gastar mucho tiempo, es en un grupo de Telegram donde yo voy a Ajá. complementar todo lo que yo estoy haciendo en Instagram. Porque tú sabes que en Instagram a veces por tiempo tú no puedes como eh, irte tan sí. tan tan hondo con una explicación. No. exacto sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Sí. Mi canal principal está en Instagram y en Telegram pues yo voy a como reforzar y dar mucho más contenido que a veces por tiempo no lo puedo dar en el, en el, en el Instagram. A mí, a mí me pasa algo parecido con Instagram. Yo... A mí, por ejemplo, me cuesta mucho sacar tiempo, porque es que no, no, no puedo, no puedo sacar más tiempo, pero me cuesta mucho sacar todo el tiempo que debería para, para dedicarse a Instagram, porque también tengo, tengo mi academia de español, tengo mis alumnos, sí, tengo, sí, sí. tengo también un grupo privado de Facebook, tengo el canal de YouTube, tengo mis clases con antiguos alumnos también, entonces. Se me hace también muy difícil wow. a veces mantener todos sí, los canales. Sí, sí, yo, sí. Yo, yo soy de la idea de, como de hacer tal vez menos, pero hacerlo bien hecho. Entonces yo prefiero quedarme sí. en, mi, en, en mi pequeña página y en Instagram, en mi rinconcito, y pues los que quieran como recibir algo más explicado, más exclusivo también, pues hay un enlace allá en Instagram donde pueden entrar al, al, claro. al canal en Telegram, que está bastante interesante. ¡Perfecto! Bueno Rubén, se nos está acabando el tiempo para, para el podcast, y bueno, te quiero decir que muchas gracias, y que espero que no sea la última vez que te vemos aquí en el podcast. Espero verte mucho más, porque me has Por caído favor, muy invítame. bien, tío. Por favor, claro que sí me has... va, a ser, va a ser muy interesante. Sí, tío, me has caído, te lo dije cuando hablamos la primera vez, me has caído de puta madre, tío. Me has caído muy bien. <risa> Sí, sí, Oye, tío. Pa parece que estoy escuchando una, una, una serie de, de, de España cuando dicen de puta madre. Sí, como, la, la casa de español, papel, ¿no? ¿No? Eso, eso es de muy, puta madre. Es muy, sí. Es es como, muy español, mola, sí, sí, ¿no? sí, yo. ¿Está correcto? ¿Me mola? De puta madre con la preposición de es una forma de decir que algo es muy. Eh, en un vocabulario callejero, un poquito de slang, ¿no? jerga, ah, sí, ¿no? Me mola es como más sí, sí, sí. formal. Sí, me mola, sí, es un poquito más formal, un poquito más. sí. Es como lo que lo puedes correcto decir es... al frente de tu abuelita y lo que no puede decir al frente de tu abuelita, ¿no? Eh, bueno, <risa> yo, diría, yo diría me gusta. Yo no uso me mola mucho, ah, okay, me gusta. Okay, okay. Pero yo, de puta madre, lo utilizo todos los días. Lo utilizo yo y lo utiliza todo mi círculo de amigos. Mi, vez eh, podemos mi pareja, pensar en todo. Tal un próximo todo. podcast de cómo, por ejemplo... Porque hay cosas que tú sabes que no podemos traducir literalmente. Entonces, ver cuál claro, sería la forma más regional de decir ciertas cosas del portugués al español. Me, me parece fantástico, tío, me parece, ¿Sí? me parece fantástico. Pues vamos hablando, vamos. Excelente. Vamos muchas hablando. Gracias, muchas gracias por esta invitación y espero que corrigiendo estos errores eh, sea un poquito más fácil ahí a hablar de una forma más natural nuestro idioma, el español. Efectivamente, tío. Nos vemos en un par de días, ¿vale? Nos vemos y muchas gracias por la invitación y pues a seguir estudiando el español. Igualmente. Cuídate, Rubén. Chao. Chao, chao. ¡Hasta luego, tío! ¡Chao, chao! Bueno, pues como habéis visto, en el podcast de hoy, hemos estado hablando con Rubén, que nos ha contado algunos de los errores que suelen cometer los estudiantes que hablan portugués, sobre todo los estudiantes que están en, en Brasil. Y bueno, pues eh, tengo que decir que la verdad es que yo hablé con Rubén antes de, de grabar el podcast que habéis escuchado hoy. Y Rubén me cayó muy bien. Me cayó de puta madre. Eh, voy a intentar colaborar muchas más veces con él. Y, y nada, como habéis escuchado en el podcast, en, en uno o dos días, no lo sabemos aún seguro, vamos a grabar un directo en, eh, en Instagram, ¿vale? Os hemos dejado tanto mi Instagram como el Instagram de Rubén, en la descripción, para que nos sigáis, y estéis un poco al día, de cuándo vamos a hacer este directo. Y bueno, pues simplemente nada, solo decir eso, que, que muchas gracias por aprender español, muchas gracias por apoyar, apoyar este proyecto, para difundir un poco el español por el, por el mundo, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!